Varios aquí somos fanáticos del panetón y también de los turrones. Así es Eli, buenas tardes. Hoy vamos a desmitificar algunas cosas que se han ido diciendo acerca del panetón, del turrón. Estamos en una temporada pues de fiestas. El Señor de los Milagros ya sale a las calles y con ello la venta del turrón se ha incrementado. Pero también se viene la Navidad y todos nos hemos preguntado, ¿es verdad que comer un cuarto de turrón equivale pues a tanto aceite? Para ello, nos acompaña la nutricionista Claudia Agüero. Claudia, bienvenida. Comer esta tajadita de turrón, ¿cuánto de aceite en calorías equivale? Exactamente, en calorías equivale a 200 mililitros de aceite. Y cabe recalcar que hablamos de cualquier tipo de aceite, sea aceite de oliva, de palma y girasol, va a obtener la misma cantidad de calorías, ya que un gramo o mililitro de aceite nos va a dar 9 kilocalorías. Y en consumo diario, nosotros de repente nos gusta comer nuestros tallarines, en el desayuno del pan con mantequilla... ¿A cuántos panes nos equivale ese turrón? Equivale, según el Colegio Nutricionista de Perú, a tres panes, como podemos ver, tres panes con mantequilla y con mermelada. Realmente bastante y que muchas veces nosotros en el desayuno quizás o en la cena, en el lonchecito, lo solemos comer. Entonces no es un litro de aceite como se escuchaba, sino serían 200 mil litros de aceite, sea vegetal, sea de oliva... Exactamente, son 200 mililitros de aceite de cualquier tipo de aceite que utilicemos en casa, va a ser la equivalencia, ojo, de calorías. Y los tallarines, por ejemplo, ¿cuántos gramos de tallarines equivalen a un cuarto de turrón? De tallarines en crudo hablamos de 100 gramos, que es más o menos lo que uno puede utilizar fácilmente en un plato de comida para un almuerzo o para una cena. Claro, ahora, ya se si viene la Navidad, el panetón ya está incluso vendiéndose ¿no? en algunos lugares, entonces este panetón vamos a pesarlo para ver... ¿Cuánto pesa realmente sin sí, la bolsa? Siempre dicen que es 9,50, pero vamos por las dudas. A ver, ayúdame por favor. A ver, vamos a poner la balanza. Ponerlo. Y ahí está la cantidad, más o menos 848 gramos es el total de este panetón. Ya, pero en la realidad, eh, pura y dura, nosotros partimos en cuatro este panetón, nunca es 100 gramos. Entonces, sol solemos comer bastante los peruanos y echarle mantequilla, mermelada. ¿Cuánto equivale este panetón en aceite, por ejemplo? Eh, bueno, cuando hablamos de una tajada, no, justamente como comentabas, es de 200 a 211 gramos. En realidad va a dar el, el doble de calorías de lo que nos da un cuarto de turrón. no. Por eso que una recomendación que hacemos es, no es que dejen de comer el panetón, pero que no lo dividan en cuatro, sino que lo dividan en ocho. De esta manera vamos a tener una tajada aproximadamente de 100 gramos, lo cual va a ser bastante manejable. Más que claro. Hay que partirlo en ocho y eso va a ser como comer un cuarto de turrón. Un cuarto de turrón, exacto. Porque si comemos la tajada normal, sería como medio turrón. Me, o sea, medio kilo de turrón. Medio kilo de turrón, exacto. Wow. Es decir, comer una tajada entera de 211 gramos de panetón equivale a medio kilo de turrón. Y medio kilo de turrón, exactamente. Y muchas veces, como has comentado, en Navidad uno no solo se come una tajada, a veces dos o a veces más. Y no solamente en el día de Navidad o vísperas de Navidad, sino ya desde el primero de Diciembre se comienza a hacer. ¿Cuál es la recomendación inmediata como nutricionista en cuanto a estas, estos productos? Porque también hay que, hay que tener en cuenta que no todos tienen la tabla nutricional ni los octógonos. ¿no? Eso es muy cierto. Lo, lo que siempre recomendamos como nutricionistas es revisar los ingredientes y las indicaciones nutricionales que en realidad todo producto debería de, ...de darnos, ¿no? Porque como consumidores tenemos el derecho de saber lo que estamos comiendo. Ahora, eh, otra recomendación también es que todo lo que vemos que es rico... ...puede ser rico como el turrón, como el quincón que también hemos traído aquí... ...o el panetón, son productos ricos, deliciosos peruanos además... ...pero que son ultra procesados. por lo tanto de por sí van a ser altos... ...no solamente en calorías, sino también probablemente en grasas saturadas... ...quizás algunos con grasas trans... Y además también altos en azúcar Y hay que recalcar que según el Instituto eh, de Epidemiología del Perú Este último trimestre de este año ha, eh, Hemos aumentado los casos de diabetes 32.000 casos nuevos de diabetes en el Perú Lo cual es alarmante Y hay que recalcar también que hoy en día sabemos Que también vemos casos de obesidad Incluso en los menores de 5 años Es por eso la importancia de no satanizar los alimentos No decir no lo coman Pero comerlo en la cantidad justa y necesaria Ahora hablando de los niños Por ejemplo tenemos unos snacks por aquí, ¿no? Las galletas que siempre se comen en el día. ¿Cuántas galletas equivalen a una tajada de turrón? Aproximadamente aquí, como hemos traído, son tres paquetes de galleta de soda bañadas en chocolate, ¿no? Hay que recalcar que va a variar dependiendo de la, la galleta, si es una galleta rellena, si es una galleta quizás sin un baño de chocolate, netamente de soda de vainilla, uh -huh. puede variar algunos gramos, ¿no? De la cantidad también de calorías que tenga. Pero Laura, en este caso hablamos de tres paquetes de galletas de sodas bañadas en chocolate, nos va a dar 400 kilocalorías, lo mismo que un cuarto de turno Eli, te escuchamos. Sí, por ejemplo, eh, entre el turrón y el panetón, ¿cuál podría ser más recomendable para una persona que sufre obesidad o tal vez diabetes? ¿Qué nos dice la especialista? Sí. Eh, bueno, en este caso depende, dependerá del tipo, por ejemplo, de turrón, ya que hoy en día, eh, gracias también a la industria alimentaria, encontramos turrón de quinoa, encontramos turrón integral. Entonces, creo que ese tipo de turrones y con menos dulces o encima van a ser eso. más recomendados para aquellas personas que sufren de sobrepeso, obesidad uh -huh. o incluso diabetes, ¿no? Y okay. si hablamos del panetón, eh, bueno, un panetón que no tenga mermelada, que no tenga mantequilla, que sea un panetón con sus, frutas, sus pasas, ¿no? E, y máximo un una tajada de 100 gramos en el día, o incluso lo podemos fraccionar, y eso... Ahora, también... estas recomendaciones son para personas sanas. Exactamente, sí, cuando hablamos de este tipo de, de, de porciones, hablamos de manera general, ¿no? En personas sanas, personas activas, que comen frutas, que comen verduras, que no tienen ninguna comorbilidad, porque, ojo, si alguien que nos está viendo tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene obesidad, lo adecuado es que acuda a su nutricionista para que le recomiende la porción adecuada que va a comer al día, y Ajá. ojo, siempre también de la mano con su médico para de seguir las indicaciones farmacológicas adecuadas. Eso es muy importante. Es para una dieta de 2.000 calorías. Exactamente, en promedio tomamos a una persona que está consumiendo 2.000 kilocalorías y es sana y medianamente activa. Así es, él y hemos conocido un poquito más de cuánto pues equivalen estos productos que consumimos en estos meses tan festivos. Es importante recalcar lo que dice Claudia, la doctora, siempre estar con nuestros médicos y comer sano de acuerdo a nuestro peso, a nuestra salud. Y disfrutarlos, pero de manera prudente. Muchas gracias, Laura, también a la doctora nutricionista Claudia. Bien.